Bueno, señores, vamos a continuar con el desarrollo de estos 60 minutos con Omar. Y hoy nos honra con su presencia el presidente del Partido Revolucionario Moderno y director general del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, una importante institución que tiene que ver con el asunto del agua. Olmedo explicará algunas cosas de eso para que ustedes tengan una idea de de cuáles son las atribuciones de esta importante institución que tiene que ver con las presas y con todo lo que tenga que ver con agua, el INDRI es una de las instituciones fundamentales. Lamentando que aquí en San Francisco, eh, algo raro, siendo esta una zona agrícola y de, de, de, de zona estratégica de agua, no existe una oficina del INDRI. Sin embargo, en Cotuí, en Nago y en otras zonas, La Vega y otros puntos más del país, Especialmente en el sur, la, la, la línea noroeste Porque se ve hoy medio también visitando esa zona Existe, no sé qué raro aquí, no existe, existe. No de ahora, ¿eh? Yo te voy a explicar, existe Sí, existe aquí, sí. del INDI Sí, en la provincia ¿En la provincia? Sí, sí. ¿Desde hace tiempo? Sí sí, sí, sí Ah, no, bueno Bueno, pues, bienvenido, eh, eh, ingeniero Qué sí. placer tenerla acá No, muy bien, Omar eh, Buenas tardes, Omar eh, Gracias por la invitación, igualmente a los amigos televidentes, verdad, de un programa ya, eh, un ícono aquí de, de, de, esto, la, esto es un icono. de la provincia, la región y de todos los, eh, principalmente... Rompimos récord en, hace varios días en sí, las redes, claro eh, eh, un programa que eh, tuvo audiencia de 176 mil personas, muy bien, muy bien. Eh, eh, y así sucesivamente. Sí, sí, claro, y además los compueblanos que, que viven fuera de... Sí. Fuera de, fuera de Siempre país. le dan seguimiento, le dan sí. Seguimiento. A tu orden. Bueno, tú hacías un comentario Sobre, sobre el INDRI sí, mira, y, y, y. La verdad es que el INDRI existe en la provincia de Duarte Lo ¿Cómo? que pasa es que aquí está lo que le llaman La regional del Bajo Yuna Entonces corresponde uh. a la provincia María Trinidad Sánchez en agua Corresponde a, a, también a la provincia de Duarte O sea, una Duarte. regional Sí, regional A la provincia de Duarte Y está establecida en el Bajo Yuna la, no, sí está, no, pero está establecido Lo que pasa es que está en el factor de nada. Uh. Son las oficinas administrativas regionales, uh. pero eh, porque recuérdate que se hizo un proyecto muy importante llamado Aglipo 1. Aglipo 1, que sí. Entonces, Me parece que fueron los japoneses Exacto, que... entonces ahí y también una compañía italiana también participó ahí. Participó. Y, la, y después se hizo Aglipo 2. De, los dos proyectos se han hecho. Está pendiente lo que es Aglipo 3, que nosotros ahora lo estamos reformulando. Eh, para, eh, Eso es para eh, suministrarle agua a esas claro, zonas arroceras Claro que sí, porque fíjate, por ejemplo, Agripo 1 eh, Entonces Agripo 1 eh, tiene su obra de toma en el río en el río Yuna en Arenoso, en Arenoso Con un sistema de bombeo de tres bombas eh, que, fue que se instalaron ahí Y entonces de ahí se bombea el agua que va a todos los canales Por ejemplo, que van al pozo, eh, toda esa zona baja de Nagua de la provincia de María Trinidad Sánchez, Factor, y toda esa zona. Y también de ahí sale lo que llaman eh, otra obra de toma que va para el gripo 2, que es la zona donde va para las coles, el aguacate, oh, la reforma. Toda esa zona. Toda esa zona. Fíjate que ahí que está la mayor producción de arroz del país. Y entonces, el área de Nagua. El área de Nagua, una parte se alimenta con el gripo 1, pero oh, la obra de toma está ahí precisamente. Correcto. Entonces nosotros tenemos oficina en Arenoso. ¿O tienen oficina sí, en Arenoso? Ahí, en hay, Villarriba no. En Villarriba hay una oficina. Ah, familiar. en Villarriba, Villarriba una hay una oficina. De y hay un. ¿Y qué categoría tienen tanto la oficina de Arenoso como la de bueno, Villarriba? Son lo que antes le llamaban subzona. Subzona. Ahora están divididos en el nuevo esquema de organigrama y le llaman división. División. Entonces nosotros tenemos también una oficina, por ejemplo, donde le dicen el Distrito Municipal de Barraquito. ¿Eso sí. es, ¿a, a, ¿A qué pertenece Barranquilla? Eso pertenece a la provincia, a la Duarte. provincia de Duarte. A la provincia de Claro, eso oh. es lo que se le llama el famoso el limón del Yuna. ¿Y cómo, ¿Cómo las Guarnas y Angelina, siendo no. zona fuerte de producción, no tienen oficina? No, bueno, eh, no tienen una oficina per se. Per pero se. las Guarnas tienen un sistema de riego del Indri. Recuérdate. Oh, eh, esos canales eh, son. Eh, Sí, eso viene entonces de otros de regional, que le llaman Yuna Camón. Oh. Ese está en la, vega. En la Vega. En La Vega. En La Vega. Entonces, La Vega. Eh, está eh, el sistema de riego Junacamú, la regional camú con su canal principal que es el, el, el canal Camú, que viene eh, bordeando, incluso pasa por Ranchito, eh, pasa por, eh, también va la marca aquí, va a vi a Xenobí, no, sí, sí, correcto, sí, sí, sí, sí, sí. Todo el sistema de riego que alimenta... Entonces, Cotuí, todo eso pertenece a esa región. A esa región. Se llaman Yunacamu. Yunacamu. Ahí o... viene Cotuí, Bonao también. Bonao tiene fusiles de Claro, Bonao. No me digas. Si eh, ah, porque Bonao es una gran zona rusera. Claro, y entonces el, el agua es e, e, alimentada por un sistema de riego. De, de, de entonces, Margarita. por ejemplo, Olmedo, en la región sur. Por ejemplo, perdón, aquí en La marca tiene un sistema de riego, eso viene de Yunacamu. La oh, zona de la Marga. La zona de la Marga. Que corresponde aquí a nosotros. Y, por ejemplo, en el sur, que yo he visto que tú has viajado eh, por el, San... El sur prácticamente entero. ¿Entero? Recuerda que el sur es la zona, eh, diríamos, eh, la zona que más requiere la presencia del indio. Correcto. Por el problema de, de... De la escasez de agua. De la escasez de agua, porque el régimen de lluvia anual es de, de, de, realmente muy escaso, de, de, de, de, lo, de lo más... Eh, más afectado, ¿verdad? Porque es donde se presenta menos remes de lluvia. Tenemos, por ejemplo, sistema de riego en San Cristóbal. ¿En San Cristóbal? Tenemos sistema de riego en Baní. En Baní. Claro, Baní está el canal Marco Acabaraz, Y en Asua. Pero aso es el centro. Asua está. O Isura, tú no hablas de Isura. Sí, está, eh, sí Isura el proyecto Indri. Isura, sí. Claro, eso es el Indri. San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana, ni hablar, ahí está el, el JJ Pueyo. El canal, porque sale de la, de la presa de Sabaneta. De Sabaneta, claro, sí. Claro, eso es fundamental. Pero San es Juan de la Maguana depende... Depende el agua exactamente del INDRI. Oh. Totalmente, o sea, una zona... Por ejemplo, ¿Y hay mucha siembra de arroz en claro, San Juan? En San Juan hay una siembra de arroz no tan pronunciada, pero existe. Yo estuve visitando hace aproximadamente 10 días, estuvimos allá con el ministro de, Obras de Agricultura, eh, el administrador de Banco Agrícola, el director de INEPR, que fue recientemente con el inicio de lo que ellos le llaman la rotulación, Recuerde que las siembras se van a dar ahora del 1 al 5 de noviembre, la siembra de habichuela. Entonces, primero se prepara el terreno a partir del 15 de, de, de octubre. ¿Y en la línea noroeste? ¿Qué tenemos por ahí? Por la ríe? línea noroeste, pero claro, tenemos los canales, eh, tenemos el, el, el Santiago. Recuerde cuando tú, cuando tú vas, por ejemplo, para... Navarrete, ese canal que estaba paralelo, claro, sí. ese canal es, es fundamental. Que ahí, es, está eh, ahí está el Indy. Ahí está el Indy, El de Mao supongo que es también. Totalmente. Y la zona bananera, toda esa alimentación, el agua del Indy, que la suministra. Oh, No me diga. Claro que sí. Da jabón sí. ni decir. Da jabón ni decir. Ahí incluso eh, tenemos nosotros una presa reciente que, que terminó el gobierno pasado y que nosotros tenemos que hacer la interconexión ahora, eh, que es la presa de, de la piña de Da jabón. Sí, no. uh, uh, El INDRI también está a cargo de las diferentes presas o la Total, mayoría De la prácticamente no, todas las presas. Todas las presas. Lo que pasa es que hay presas, por ejemplo, que nosotros compartimos con EGI porque ellos generan energía. energía. Oh, perfecto. Pero el agua, por ejemplo, eh, para ellos generales eh, eh, eh, eh, administrada por el INDRI. Y cuando o sea, se nosotros produce nosotros por ejemplo, cuando se produce algún fenómeno de la naturaleza que la presa están muy elevadas de agua, quien la ministra el INDRI, el el INDRI. INDRI. Y ahora también. Yo supongo tiempo... que tú, en tu condición de director del INDRI, tienes que ser parte de, de, del comité de emergencia y Bueno, de eh, eh, imagínate, Omar, nosotros eh, prácticamente eh, coordinamos lo que le llaman comité operativo de presa, oh. que es un comité que se reúne eh, generalmente... Eh, se reúne con frecuencia, ¿verdad?, periódicamente, pero que cuando hay estado de emergencia en el país, eh, por tormenta, eh, pues tormenta, sí. fundamentalmente, chub, chub, tormenta, tormenta y huracán y, y demás, eh, funciona prácticamente 24 horas, nos reunimos, reunimos varias veces al día. Precisamente eh, el actual gobierno nosotros asumimos el 16 de agosto y prácticamente ya, recuerda, el 26 de agosto a los 10 días, ese fin de semana se presentó la tormenta. Una la agua, tormenta, sí, sí, perfecto, que, que, perfecto. Que la Te primera agua ahí. Bueno, la primera salida del presidente fue precisamente a Pedernales y nosotros lo acompañamos. Eso fue el 26 de agosto. El eh, 26 de agosto, sí. Fuimos a una visita. Sí. Sí, esa es una fecha que es muy propicia para los sí, fenómenos de la sí, naturaleza. claro que sí. Recuerda, Recuerda que, el ciclón David. David, que fue porque, creo un 29. Un 29, ¿no? 29 sí, sí. Yo sí. estaba estudiando en la UAS. ¿Tú estabas que? estudiando en sí, ingeniería. Oh, pero mira, Oye, que, qué, 79, qué coincidencia. 79. 79 sí, que cumplió años recientemente. Me recuerdo como ahora. Sí. Olmedo, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué? Mira, interesan? en sentido general, eh, Omar Elindri eh, acaba de cumplir 55 años. De fundación se fue, se, El INDI Sin fue cree. creado en el año 1965 ¿Quién tuvo que ver con la creación? Bueno, bueno la creación fue un grupo de profesionales De mucho renombre eh, Del país eh, Que primero eh, tenían la iniciativa ¿verdad? Voy la a coger persona. una llamada sí. Pero le voy, eh, le voy a pedir Que para poder eh, Sacarle provecho a esta entrevista Vamos a suspender un poco la llamada sí. Pero vamos a coger esta Que es de New Jersey Ah, muy bien, sí. excelente. Adelante Virgilio Marte de New Jersey Buenas. Buenas tardes, Omar Peralta, saludos ingeniero. Ingeniero, un saludo. Muy bien, muy bien. Muy bien, Vigilio. Eh, una pregunta al ingeniero eh, eh, del INDE. Sí, sí, adelante. ¿Qué empieza a hacer con todo agua que se tiene bajo yuna? Gracias, Virgilio. Es eh, eh, buena pregunta y voy a aprovechar. Se tiene mucha agua Se pone muchísima agua, no solamente en el bajo yuna. El agua de correntía, como le llaman, el agua eh, eh, eh, fruto de las lluvias, ¿verdad? Los fenómenos naturales, Ay, que corre por los diferentes ríos. Este hombre trabajó el, en el Indio. en un 60 sesentic... El que me está llamando ahora. Ah, muy bien. Le voy a coger a él, ah, porque no van a dejar hablar sí. a este hombre. Leocadio, buena. Buena. Para felicitar a los ingenieros. Gra gracias, gracias. Y a ti, que yo estoy, güey. Hasta de Japón, todo el padre de la casa. Solamente aquí hay una oficina, pero en el IAD no sé si lo me quitado. Oh, en el IAD había, sí, parece, sí. si sí, un oficinista del INDRI. Sí, gracias, Leocadio. Él es pensionado del INDRI. Ah, sí, bien. sí, sí. Gracias, hermano. Eh, mira, Omar, eh, nosotros, a partir de del de, de, de, de inicio del de, de, de actual gobierno del PRM y, de, de, y del presidente Luis Abinader, eh, prácticamente, Ay, Dios inmediatamente, santo. denme un chancecito con la in, llamada para poder. Inmediatamente dio instrucciones con un plan operativo de limpieza de canales. Y, y la verdad, es que lo recibimos en condiciones deplorables. Sí. Hemos estado en la mejora de todos los canales, los, los, los primarios, los secundarios. Y también recuerde que el INDI trabaja con lo que se llama la Junta de Regantes. La Junta de Regantes. Claro, que sí. son fundamentales. Muy importante Claro, son Muy fundamentales. Importante. Entonces, hemos hecho una combinación ellos están trabajando en una parte de los canales terciarios y algunos secundarios nosotros estamos también en los primarios y ayudándole a ellos en la parte también de, de, que les corresponde eh, hemos estado ya por ejemplo en el bajo Yuna nosotros comenzamos ya a trabajar en, en, en un puente cajón, una cantarilla cajón que tiene que ver eh, con el canal que va para el Glipo 1 que era una obra reclamada por más de, de, de, de 12 años de 15 años y de que nosotros hicimos la primera visita, eh, para, incluso cuando Luis, eh, nuestro presidente, hacía, eh, en los procesos de campaña, hacía visita a, a, a esa zona del Bajo Yuna, arenoso siempre reclamaban esa obra. Entonces, inmediatamente nosotros ya eh, la iniciamos, una obra... Se está trabajando. Incluso una obra que estaba prácticamente hasta contratada, una compañía que estaba haciendo un trabajo... Y lo que hicimos fue darle continuidad. Oh, qué, y se está trabajando fuertemente. Yo te voy a traer después video para que veas. Sí, sí, tráeme video claro. para que presente. Y, y estamos trabajando. Tú puedes, incluso yo te invito a que tú eh, tengas contacto con, con, con los municipios de Arenoso, de Villarriba, del Pozo. Qué interesante. Para, para, de, para, interesante, que, ellos, para sí. que ellos sepan. Ven. Y ellos mismos sean los, los testigos realmente de trabajo. Pero no solamente en esa zona. Estamos trabajando. Eh, en el Bajo Yaque mañana tengo una visita eh, aquí al Alto Yaque, la zona de Santiago de Santiago, de Santiago una visita en toda la mañana a reconocimiento y para chequear una limpieza que ordenamos de los canales, señores y en el sur también eh, eh, sí. eh, Buena tarde Buena Adelante bueno, no quiso hablar. Mira, eh, la pregunta que hizo el amigo de New de, Jersey... De New Jersey, New Jersey Mira, sí. Mira, sí. no solamente el agua del Bajo Yuna, eh, prácticamente el 65%, 60% de todo el agua de correntía del país se pierde. ¿Y ¿no? por qué? Bueno, porque el agua... Tú pues, Recuerda que las cuencas reciben eh, ¿verdad? Eh, las lluvias, eso se manifiesta por, por gravedad y van oh, la, pero... al nacimiento de los ríos, eso... Así se correntía por los diferentes ríos del país. Entonces, si nosotros no hacemos las obras necesarias para hacer su almacenamiento, lo que le sí, llaman los embalses falta, sí, sí, y sí. contraembalse, entonces de esa manera el agua simplemente eh, va a llegar hasta donde, donde termina ¿verdad? los ríos y dónde terminan los ríos los océanos. En los océanos. Y por eso se pierde, se pierde en el, el mar, como se dice. Por eso nosotros ahora mismo ya estamos trabajando en dos propuestas, que el presidente. Va, vamos el... a ver esta llamadita. Buenas sí. tardes. Buena. Buena. Buenas tardes, Omar. Sí. En, en lo que tiene que ver, Omar. Vamos, la, vamos a parar la llamada, que no en, vamos a hacer en perder. Lo que tiempo. Se cortó la sí, llamada. Sí. Mira, Omar, sí. nosotros estamos trabajando ya en una propuesta que va a salir pronto la licitación, en lo que le llama la presa del Alto Yuna. Ay, eso ha sido reclamado eh, eh, eso durante mucho tiempo. El presidente ¿Eso es está una, sí, se es, casa con la gracia, Esa es una obra y que va a beneficiar grandemente. A San Francisco incluso aquí... ¿Y eso va a ser una realidad? Eso se va a ser una realidad. Dios mediante, con el apoyo de, del apoyo de Dios primero y del presidente de la República, esa obra realmente se va a hacer una realidad en, en el gobierno de, de, del PRD. Y de la, la presa, periodo? que he visto muchos eh, municipios y algunos periodistas que son de esa zona, clamando por esa obra, la presa de Monte Montegrande que se ha prometido muchísimas veces bueno, en es, la región sur. Es, es que esa obra está en ejecución. Está en ejecución. Está en ejecución. La obra eh, está en ejecución, no como todos quisiéramos en el aspecto de que... Recuérdate que en el proceso, pues, el anterior gobierno vendió la idea de que la obra prácticamente estaba a punto de inaugurar. Recuérdate que se habló sí, sí. hasta final. No, no, Danilo prometió que le iba a inaugurar eh, en su, en, en, en eh, su eh, último patrón. esa obra realmente... Yo no quisiera dar, pero ¿tú sabes en qué por ciento más o menos entendemos nosotros que está? Un 50-55 por ciento. Esa... Oye, obra la estamos reprogramando ahora. Y entendemos nosotros que podría estar en el año, en el año 22. ¿En el año 22? 22. Bueno, pues sería 2022. un logro. 2022. Buena tarde. Buena. trabajando Omar. por eso. Sí. Hola, háganme una pregunta a arenoso ¿Qué, es ¿Qué es que pasa con los empleos del Indio? Que estamos desesperados. Bueno, ya te tiro ese viaje ahí, no, sí. ¿Qué, ¿Qué pasa con los empleos? Se, se está... Eh, eh, hay que chequear. Se ha, se ha sido oh, lento. Puede ser que no solo en el INDI. Pero puede ser en que... En la administración. Pero puede ser que el compañero esté nombrado. ¿Eh? Lo más seguro. ¿Cómo? Sí, porque nosotros nombramos una buena cantidad de compañeros de esa parte. Porque como el INDI tiene mucha influencia en esa zona... ¿Qué va a dar, No tenemos tranquilidad. Buena ¿Sí? tarde. Buena. Sí, muy buenas noches, Omar. Y el... Olmedo Cava Romano a su orden. Eh, un dirigente honorífico del partido revolucionario moderno, Le ah, habla el profesor José Miguel Sánchez, desde la comunidad rural del Pozo de Gera ah muy bien vecino, ah, ah, José sí. Miguel un Yo amigo, quisiera aprovechar sí. esta grata oportunidad primeramente para felicitarlo a usted, gracias. por este gran espacio que produce, que se ha convertido realmente en un toque de queda gracias, y así es, es y después felicitar al ingeniero Olmedo Cava Romano, que sabemos que es un hombre de palabra y también de hecho, y augurarle éxito en su posición Nosotros, de manera muy sincera... ¿Quiere que sea corto? Porque qué tiempo, José Miguel. Sí, nosotros tenemos una situación, y me salgo un poco de, de, del tema que se está tratando tan importante, sí. y es con relación a los currículos de los aspirante a cargo en nuestro partido yo, sobre todo yo, que dejaron yo el iba gobierno. para allá, yo, lo voy a bordar, yo, yo lo primero voy a quise abordar el tema sí, de la a... función de él, pero ya él tiene una idea sí, ya él tiene una idea José Miguel eh, Olmedo eh, eh, en esa zona de Génimo, y en la zona de La Guama en el río Jaya ha venido haciendo un trabajo, ha venido haciendo eh, realmente eh, haciendo algunos daños tú sabes no que, me digas. Sí, porque recuérdate que, que el haya se ha desbordado últimamente con la lluvia aquí. Con la, la, la, recuérdate que la, la, lo que ha Ah, la, no, no, claro, claro. No, ahí haya, guama, ha, ha, ha creado no, serio no, progreso claro. en un punto en la guama que vamos a trabajar. Eh, es importante Olmedo, que lo Y he mí. visto, para entrar en los otros temas, que muchos funcionarios, ministros y directores de importantes instituciones de gobierno han anunciado y denunciado que los incumbentes anteriores de esas instituciones eh, dejaron muchísimas irregularidades, cometieron muchísimas diablura, dejaron esas instituciones quebradas con una nómina supernumeraria. ¿Qué tú encontraste con el mira, in, en el INDRI? Mira, realmente eh, en el INDRI eh, lo que nosotros hemos encontrado fue prácticamente todo el sistema de riesgo abandonado. ¿Cómo? Sí, abandonado, porque... Eh, creíamos otras cosas. Parece no, que sí, porque por... este hombre, Danilo, claro. el eh, que tú sustituiste, eh, Olgo Fernández, Danilo incluso le dio a par de Boche en, en varias ocasiones. Eh, eh, y no porque te lo diga yo, porque me gusta, me gustaría que los compañeros Bajo Yuna, eh, los que son, y, y, de, y de todo el país, porque tú recibes llamadas de todo el país. Sí, sí, claro, así mismo. Pero, pero yo te voy a traer los videos y demás. Realmente fue un sistema... Lo que pasa es que ya con los gobiernos, como en el caso del PLD, con tanto tiempo, ejerciendo el poder se, se se, y esa parte y se cansaron. se cansaron y se acabaron ya en, en, otra, en otro aspecto pero esos detalles porque son fundamentales Omar se pierden eh, eh, miles y miles de, de, de, de metros cúbicos de, de agua eh, que se pierden si los canales no están en la además no llega a donde tiene que llegar a, a la zona donde están las parcelas donde están las propiedades entonces nosotros estamos obligados, y es un compromiso que tiene el presidente eh, eh, Luis Abinader. Incluso te voy a decir algo: inmediatamente llegamos en un presupuesto complementario, nos pidió a nosotros que le lleváramos para reparar todos los canales del país, Omar eso, todo, y nos dio los recursos. Le dio los Lo tenemos los recursos. Ah, pero que no es sea, que nos ha reparlado, el gobierno. No es ni que de boca, que no, de, no, no y de nos, palabra, nos, nos sino con el hecho. gobierno, y por eso estamos trabajando, y vamos los próximos días, porque hay obras que no requieren licitación requieren como cumpliendo con la ley claro y claro tú lo, incluso tú lo puedes ver eh, eh, diariamente ya que van a salir muchas muchas Dime una muchas cosa Olmedo en, eh, parte. Ciertamente, eh, mira en el caso quiero antes que se me pueda olvidar nosotros estamos haciendo aquí eh, unos estudios de la cañada grande ay que lo eso, mandamos eh, hacer, eso es verdad para tratar es si un nosotros, problema histórico aquí y, y lo conversamos con el presidente para que nos dé el apoyo eh, son más de cuatro kilómetros de, de longitud, ya lo, incluso hemos venido en tres oportunidades, el técnico nuestro del INDRI y es, es una zona con muchas dificultades porque las viviendas las han hecho ya prácticamente muy, muy muy encima, prácticamente al lado Sí, ahí. porque no ha habido regulación no ha habido aquí habido ha claro, que entonces, la gente construya en zonas claro, que son vulnerables vulnerable, entonces, y que no pues, se claro, Entonces eso dificulta buscarle una salida, yo diría eh... eh yo diría con más con más embellecimiento, más esplendor. pero de todas maneras nosotros eh, con el poco espacio que tenemos eh, estamos preparando un diseño y nosotros vamos a dar inicio, aunque sea por etapa, pero la vamos a comenzar la vamos, ya, el presidente nos no aprobó la primera etapa para esa parte ya de la cañada grande de San Francisco de Macorís y vamos a trabajar con medio ambiente, bueno que se sepa no quiero adelantarnos cuando el presidente venga aquí a San Francisco de la provincia con respeto. Al saneamiento en gran parte, principalmente lo que tiene que ver, lo que pasa por la parte urbana del río Jaya, para que no afecte. Vamos a, a varios temas sí. que son intereses. Eh, va vamos a, a permitir que los amigos televidentes nos den el día de hoy, ya, sí. sin llamada para poder y que ustedes puedan eh, recibir las informaciones del lugar. Las diputaciones, que hay cua... El PRM va, se va a pasar cuatro años. No, sin eh, cuatro diputados, no, vamos dos meses y pico. El sustituto tuyo, que se ha dicho que es Héctor Luis, que es un muchacho que yo lo alabo por lo correcto que es Héctor Luis, pero que dicen que no. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en dos meses y pico, no se han sustituido cuatro diputados, incluyendo la diputación tuya. ¿Y bueno, a quién tú consideras que debe de no, ser? mira, nosotros recientemente... Dimos una declaración, eh, eh, hicimos realmente un análisis de cómo se manejaba, eh, cómo se ha manejado tradicionalmente esa posición. Y no es como algunos pueden pretender. Lo que pasa es que la Diputación es un esfuerzo eh, primario de un equipo. Aunque tú perteneces a un partido, recuerden por eso hay tres, cuatro, dependiendo de la población, eh, representantes. En el caso de, San Francisco, de la provincia de Duarte, eh, por ejemplo existen cinco dip diputados, cinco, sí. nosotros, eran seis, les trabajaron uno. uno, entonces nosotros por ejemplo sacamos tres, correcto, sacamos sí. tres y entonces eh, un gran esfuerzo de un equipo, de todos los equipos, de los que ganaron, de los que salimos como diputados y de los que lo que perdieron, porque hay que decir la verdad, porque eh, nadie quiere perder y, y, y se hizo un gran esfuerzo. Nosotros hemos, hemos eh, manifestado lo que se ha hecho tradicionalmente, que siempre se ponen familiares y demás, pero nosotros hemos ido más lejos. Pero eso se ha criticado y, y, mucho. Sí, lo han criticado mucho, y nosotros que somos una persona de partido, y que somos una persona que siempre ponemos el oído en el corazón del pueblo, hemos dicho, que aunque en el pasado se ha hecho y se ha, y se ha propuesto familia, nosotros no acogemos lo que diga el partido. ¿A esa ha sido tu total, total, Totalmente. Sí, ¿Por part... qué se dijo que tu claro. hermano Héctor Luis... Era el que se había planteado Bueno, para... se planteó en base a la tradición Y algunos lo plantean Y algunos entienden que debe ser él Esa es una propuesta que está ahí Pero otra propuesta es de que sea eh, Alguien de, de, del partido O la otra persona que no sea exactamente familiar Nosotros hemos dicho Y lo quiero repetir aquí Porque nosotros somos coherentes Y hemos sido siempre de posición firme y definida De que no acogemos a lo que diga el partido eh, Según la ley realmente... ¿Por qué el partido no ha decidido? No, la, el partido lo, lo va a abordar. Lo que pasa es que ha habido varios temas. Ya el partido comenzó a definir cosas. Por ejemplo, el partido definió eh, nuestro candidato a la Liga Municipal Dominicana. Ajá, ¿quién? Claro, eh, los... Víctor Leaza. Ah, Víctor Leaza. Víctor Leaza, eso, eso ya se discutió. Eso se discutió. También el partido nuestro discutió la propuesta con respecto a la federación. Eh, Dominicana de municipio, Fedomo. ¿A quién? El, el, el alcalde de La Vega. A Kevin Cruz. Kevin Cruz. Correcto. Ya eso está propuesto. Oh. Y así va a ir definiendo, ya ha estado definiendo muchas posiciones. En los próximos días el partido va a, a, a decidir, va a debatir la propuesta de, de, de lo que eh, la terna que va a someter al, al, al, eh, al, al Congreso Nacional, en el caso específico de la Cámara de Diputados, para a elegir los, los sustitutos otra pregunta Entonces, yo quiero, y yo todo lo que aspiran y todo lo que han manifestado eh, tiene mi respeto y, y bajo ningún concepto nadie me ha visto descalificando a nadie no lo voy a hacer porque ese no es mi forma y entiendo que eso es legítimo de cada cual pero eso es una decisión que lo va a tomar la dirección ejecutiva del partido la dirección ejecutiva sí porque lo dice el, el, el, la, la, oh. eh, la y el presidente el, el, el, la, no tiene su influencia no, no tiene el, el una simpatía no, por porque alguien porque el presidente está el manejo de las cosas que estamos... Que el presidente Omar eh, tiene que atender el gobierno. Esto es un asunto ya del partido. De partido, sí. autoridad partido Dime una cosa, Olmedo. Eh, ¿Por qué han sido tan lentos los nombramientos de PRMistas aquí? Mira. Incluso, eh, peledeístas están hasta burlándose de no, los PLMita. No, Pero eso, eh, sin embargo, eso es algo que, le, que lo hacen algunos militantes fanáticos, pero yo creo que la que la cúpula del PLD no, no puede caer en eso. Y nosotros hemos, yo creo que es una demostración de humildad y respeto lo que ha manifestado el PRM. Porque nosotros cuando ganamos, tú no viste ningún, nosotros, ningún eh, equipo, ningún dirigente, eh, ningún organismo de nuestro partido eh, cuando, cuando tuvimos el triunfo. Tú no nos viste a nosotros haciendo bulla en ninguna institución pública. No, no, no. no, no o sea, ni celebraron. Si no, quiere. no, exacto. Nosotros lo manejamos con mucha prudencia y respeto como debe ser, porque fue un triunfo de nuestro partido, pero en sentido general nosotros entendemos que quien ganó fue la República Dominicana, la sociedad dominicana, porque realmente había una voluntad de cambio. Tú, Yo me recuerdo siempre de ti, Omar, porque tú siempre me decís, ¿cómo te le vas a ganar al gobierno con tantos recursos? Con todos, ¿no? Con claro, todo, era, era una... Y tú me hacías mención de todo ese poderío. Sí, claro. Y tienen los militares, todo, y todo. tienen la Cámara y de Diputados, y, y tienen y lo, y lo, la, yo... el Senado. Y yo te decía, Omar, recuerda lo que pasó en el 78 aquí. Sí, cuando, es, eso cuando, es verdad. Cuando el PRD, y con toda esa dificultad, nosotros somos el gobierno, te lo dije. Y lo digo aquí con humildad, realmente se expresó el pueblo y ahí están los resultados. Ahora, el compromiso nuestro es asumir con responsabilidad, con humildad ese triunfo y trabajar para hacer un gobierno diferente, para hacer un gobierno realmente al lado del pueblo, al lado de la gente, un gobierno que le dé respuesta a las necesidades que tiene realmente la sociedad y el pueblo en sentido general. Eh, otro... Entonces, perdón, con respecto a la, la tardanza... Bueno, hay muchas leyes eh, eh, que le dan, realmente, eh, eh, eh, eh, eh, le dan, eh, eh, dan derechos y demás a todos los empleados públicos, que hay que respetarlo, sí. y hay que respetar esa parte. Yo llegué a hablar de eso, que claro, eso iba a ser un obstáculo. Eh, que iba a tener eso, PRM en exacto, aquel tiempo. así mismo, entonces sí. todo eso es un proceso, nosotros hemos respetado, fíjate que tú ves el PLD, pero tú no ves el PLD diciendo que nosotros hemos violado, ¿no? todo se ha respetado, ¿eh? Todo se ha respetado. ¿Y Porque, cómo se va a resolver eso? Porque esa militaridad. Bueno, pero, pero nosotros, está desesperada. nosotros vamos a ir dándole respuesta y ya. Eh, lo que pasa es que primero hay que nombrar eh, por escala eh, lo que son lo de las direcciones regionales, luego vienen las provinciales, luego vienen lo que son los distritos en caso de educación, luego viene, por ejemplo, en caso de salud, eh, se están nombrando los administradores de los hospitales que ya se viene completando ya. Y así. Cada, por ejemplo, en el caso del INDRI, nosotros hemos nombrado, oye, a los 15 días, Omar, yo me he nombrado los 10 directores regionales del INDRI. Sí, Quizás quizá fui el funcionario que más rápido eligió. Lo nombré inmediatamente, en combinación con liderazgo del partido. En y la técnico, diferente sitio. Y técnico calificado, más de primera línea. Son técnicos calificados. Técnico, me siento orgulloso de todos. Eh, eh, el caso de Aurelio, que es un dirigente de, de ingeniero de... De, de Nagua, de Nagua que es el que dirige, pero igualmente los ingenieros que han recomendado el equipo eh, también de nosotros. Y hemos respetado la posición, incluso eh, algunos hasta funcionarios de, del mismo gobierno del PLD, eh, lo hemos respetado, lo que tienen, eh, por, por condiciones en su y lo que yo... trabajan también, porque hay algunos que...